Vamos a inhalar profundo y vamos a ir sintiendo primero nuestro cuerpo. Aquí sentado de manera cómoda, tranquilo. Observo el estado de mi cuerpo y voy a darle el permiso de estar en paz. Visualizar como si la paz fuera una pomada refrescante que alivia todas las tensiones. Desde la cabeza, pasando por el cuello, los hombros. Suavemente relajo, aliviando cualquier tensión. Relajo los brazos, como si esa paz fluyera, aliviando tensión en los dedos, los brazos. liberando la espalda haciéndola tranquila relajo el pecho el estómago voy relajando las piernas los pies Totalmente relajados. Y relajo la mente. Ese músculo sutil. También la libero de tensión. Llenándola de la pomada de la paz que alivia cualquier malestar que haya en la mente. Paz. Como si la paz fuera una medicina sanadora de ese estado interior. voy llenando la mente de esa experiencia sanadora de total paz y cuando pienso mucho hay mucha basura voy a conectarme con lo que es cuál es el estado que deseo generar en mi práctica de meditación hoy Así si voy retomando el control, suave pero firme, de mi estado interior. Yo soy quien está en control de lo que estoy creando en mi mente. puedo crear ese estado deseado cuando estoy en control yo puedo elegir y elegir es la mayor libertad puedo discernir qué es lo que me da beneficio qué quisiera sentir y crear eso en mi ser y lo que no quiero tengo el poder de controlarlo y parar. Cada vez tengo mayor poder de dirigir mi mente. Y cuanto más asumo esa capacidad de escoger, de controlar, más me concentro. Y un pensamiento concentrado es como el láser. Una luz tan fuerte que puede cortar un diamante. Me concentro en la experiencia que deseo sentir concentrarse es enfocar mi energía canalizarla llevar esta agua interior la energía de la mente, hacia donde yo quiero que vaya, agradable es volver a recuperar ese poder interior de controlar lo que pienso lo que siento y al igual que manejar un vehículo o montar a caballo cuando puedo manejar la mente puedo ir muy lejos sin accidentes cada vez la llevo con determinación Hacia donde yo quiero que vaya. Y el alma. Vuela hacia allá. El alma. Va. A conectarse. Fácilmente. la medida en que más me concentro es como si encontrara ese punto interior de total equilibrio donde nada me perturba porque controlo lo que siento lo que pienso. si quiero paz todo mi ser se sumerge en esa experiencia si quiero amor el amor es lo que siento lo que vibro El alma recupera el estado insacudible, estabilidad. es como si dentro de mí hubiera un punto de energía del alma y cuanto más enfoco mi energía en ello más la energía del alma la luz del alma crece y se esparce desapegándome de todo llenando la mente solo de la luz del alma su verdad su fuerza su eternidad conciencia del alma, quietud, silencio, libertad, totalmente en paz y al igual que para que no haya oscuridad solo hay que encender la luz solo necesito controlar la mente y enfocarla en la luz la esencia del ser para que toda la oscuridad se disipe que el alma este con Mi corazón se llena de ese cariño especial al reconocer que en mí hay tantas virtudes y es fácil para mí en este instante poderla sentir, realmente reconocer que yo soy un alma especial, única, que lo que aporto en este mundo, no hay nadie más que lo pueda hacer de la forma en que yo lo hago, con este aprecio, esta gratitud, reconozco mi recorrido en la vida, los altos y bajos. de estos años, como un camino personal, diseñado especialmente para el alma que soy, saber que con cada decisión Segundo a segundo, voy aprendiendo, descubriendo y volviendo a reconocer en mí, tanta fuerza, una sabiduría que no sabía que tenía. en mí, en esta alma única y especial que soy, está todo lo que se necesita para disfrutar de este recuerdo, volver a aprender a cada escena en esta vida. Y al final de cada ciclo, de todas mis vivencias, se cierra un año, se cierra una década. Pero el tiempo no deja de fluir, trayéndome nuevas oportunidades nuevos aprendizajes, nuevas sorpresas para descubrir. Yo soy como un viajero en el tiempo, como un peregrino en esta vida, que a cada estación el alma se hace más sabia, llego a conocerme cada vez mejor, y esa sabiduría trae estabilidad, trae confianza en mi propia capacidad. Sintiendo que no hay nada ni nadie que pueda cambiar esta paz, esta esperanza y esta alegría que son parte esencial de mi. este punto en específico de mi recorrido. Miro atrás para apreciar, agradecer y tener la valentía de tomar las riendas de mi vida hoy, en este segundo. Yo soy el que crea mi propio destino, viviendo lo sabia y felizmente. sintonice con mi propio corazón voy construyendo esa vida feliz esa vida digna de ser mi vida yo no soy cualquiera soy el dueño de mi propio destino. Y hoy, en el cierre de esta década, agradezco la fuerza que salió de alguna parte de mí, en la que logré superar tanto diferentes situaciones. Estos últimos diez años fueron grandes maestros para mí. Me hicieron ver que soy fuerte, que soy capaz de volver a la paz cuando sea que lo necesite. Abro mi corazón para tomar todo lo aprendido, todo lo vivido con cariño, con respeto agradeciéndole a la vida por todo lo que me ha hecho aprender y tomar el impulso con esa fuerza que adquirí para lo que viene para esos nuevos retos frente a mí por unos minutos dejo que ese amor por la vida ese amor por mis papeles por el alma que soy en el cielo de este ciclo de 10 años. Se llena cada momento. Un aprecio profundo. Especial. Porque lo que viví. En todos estos años. No fue algo pequeño. Y yo, el peregrino, superé tantos desafíos que me trajeron hoy a ser lo que soy. Aprecio, agradezco. me va a ser feliz Oh, my God. en esta sintonía me aprecio puedo sentir a la fuente suprema de amor universal Ando con ese amor incondicional, ese amor profundo. Sintiendo que su cariño hacia el ser que soy es extremadamente puro amar su amor hacia mí es como si yo fuera la joya especial en sus ojos la fuente suprema me mira con su visión única, porque no ve solo mi historia hasta ahora. El alma suprema conoce mi estado original, mi máximo potencial de amor, de paciencia mi capacidad de adaptarme y fluir y su visión me da esa fe esa confianza en que soy capaz de lograr lo que sea mi corazón anhela el alma no conoce límites. La capacidad de mi ser va más allá de lo que yo creí que era posible. Y se esa compañía tan sabia protectora guía me hace sentir que lo que sea que me proponga desde lo profundo de mi corazón Puede ser posible. La vida misma es fácil y simple. El alma no necesita mucho para ser feliz. Todo se tomo su visión y en este tiempo especial de cariño de aprecio y de compartir mantengo en mi corazón también esa esperanza pura reconociendo cada alma en este mundo, como parte de mi familia, una enorme familia humana, donde todos y cada uno de nosotros tiene un rol que nadie más puede el potencial de cada alma de volver a la paz volver a su propia experiencia de este amor tan puro de este amor que conforta y da esperanza. Que la luz del amanecer <coughs> está a punto de salir. Que la oscuridad del miedo, la falta de paz, la tristeza, No puede permanecer cuando el sol de la verdad, el sol de ese amor tan intenso, brille en cada corazón. Dejar que esa luz se intensifique en como una certeza que yo soy capaz de vivir como anhelo de ser esa alma de paz esa alma armonía Sabia, como una estrella que guía a todos hacia la fuente, manteniendo en mi corazón este deseo puro cada alma en mi enorme familia humana vuelva a estar bien que tenga paz que sienta ese amor que deje que el brillo del sol supremo Discípete sus dudas, nutra su esperanza y pueda estar bien. La paz es el estado original de cada alma. Y así es el estado. de la humanidad, sintiendo en estos tiempos de cambio que esa paz vuelva a brillar poco dejo que esa luz se hacia el mundo y toque a cada alma con este sentimiento y unidad poco a poco voy tomando conciencia del cuerpo totalmente tranquilo el corazón en sintonía con ese amor respirando profundo Muevo suavemente mis manos y mis pies. Abro los ojos y los tenía cerrados. Function. Bueno, salió algo muy interesante para celebrar esta fecha especial. Se llama Hijo de Dios. ¿Sí? Y dice, te reconoces a ti mismo, a ti misma, como un hijo, una hija de Dios estás tan abrumado por las circunstancias de tu vida que sientes que no tienes tiempo para estar con Dios. Hay demasiadas cosas que debes hacer, dices. Este es un ejemplo perfecto de apego a las características de tu vida, por no mencionar también a tu propio ego como actor en el escenario de la vida necesitas desapegarte de los papeles que estás interpretando y entrar en contacto con aquella parte de ti que no está en escena la única experiencia de ser que no es un papel ni una actuación es la de ser un hijo, una hija de Dios yo soy siempre he sido y siempre seré, ¿qué cosa Wilber. Un hijo de Dios. Nunca dudes de esto. Hay tal fortaleza en esta experiencia que fácilmente te elevarás por encima de la adversidad. El pesar se terminará y además tu corazón danzará en alegría. Tu pertenencia a Dios te llena de la inocencia de un niño y además de la sabiduría de Dios.